Hola amigos. Es Bienvenidos. Este día vamos a ver cómo traducir el idioma de un vídeo con inteligencia artificial de un vídeo de YouTube. Vamos a utilizar la técnica del vídeo anterior, pero si no la has visto, no hace falta que la veas. Lo vamos a repetir en este. Vamos a ir a YouTube Studio. Vamos a ir al apartado de subtítulos. Hacemos un clic sobre un vídeo que tengamos ya subtítulos. Vamos a ir al lado de donde pone duplicar y editar. A la derecha tenemos aquí tres puntos con opciones. Clic izquierdo del ratón. Vamos a descargar. SRT, por ejemplo. También funciona con los otros tipos de archivos. He escogido este porque es el que me resulta más familiar. Aquí está. Pulsamos con el botón derecho. Abrir con. Y escogemos lo de nota. En el caso de que no nos aparezca en la lista esta aplicación. Vamos a elegir otra aplicación. Y aquí seguramente sí que aparecerá abrimos el texto con sus marcas de tiempo, señalamos todo, vamos a ir a editar y copiamos o pulsamos control T. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a OpenAI, al producto de ChatGPT. Si no estamos registrados, nos registramos aquí en SINAC, podemos utilizar cualquier correo electrónico, nuestra cuenta de Google, nuestra cuenta de Microsoft. En el caso de que tenga cualquier duda por el registro, me lo hacen saber en los comentarios y si puedes solventar la duda o contestar. Entramos ya al ChatGPT pegamos el texto para la marca de tiempo que pegamos desde los de notas al final del todo podemos poner un punto, un espacio, simplemente con eso no va, no va a reconocer ya que lo siguiente va a parte, vamos a introducir, que nos lo traduzca al inglés o al español o al idioma que queramos el texto anterior usamos intro, ya lo envía y empieza a traducir el idioma que le hemos puesto cuando acabe lo que vamos a hacer es copiarlo con uno de copiar al portapapeles Vamos a ir la bloc de notas, que lo tenemos abierto, señalamos todo y vamos a pegar. Cuando le demos a guardar, pues ya tenemos nuestro archivo de subtítulos en inglés. Vamos a volver a YouTube. Añadir idioma. Inglés. En la columna de subtítulos, añadir. Subir archivo. Con tiempos. Caption. Y listo, le damos a publicar. Es conveniente también poner un título de creación en inglés. Que lo pueden hacer vía el mismo método. Copian de aquí. Se van a ChatGPT. Pegan. Ponen traducir. Al inglés. Copian. Se van a YouTube. Añadir. Control V para pegar. Le damos a publicar ya tenemos un vídeo con su título en español y en inglés. Muchas gracias por la visita, un saludo, chao, chao.